Hola, ¿cómo estás? Otra semana maravillosa desde aquí de Bogotá, Colombia, trayendo las buenas nuevas de Reino de los Cielos. Un día lluvioso, pero nos gozamos en transmitir estas buenas nuevas de Reino de los Cielos. Esta semana con una palabra poderosa de una película que se llama El, el Hasta el Último Hombre. Y esta película es basada en la vida real de la Segunda Guerra Mundial de un hombre que se llamaba Desmond Doss, que realmente su ideal no era llevar un arma, sino la Biblia. Y tuvo problemas... Eh, en el army, como le dicen en, eh, en inglés, en el ejército, para poder ir a esa guerra, Segunda Guerra Mundial. Él decía que no iba a llevar un arma, que su, que su arma era la Biblia. Y entonces tuvo que ir a corte marcial, tuvo problemas con sus subalternos. Y es algo que el Señor me, me llevaba a Lucas, capítulo 19, versículo 10. y Esta palabra es poderosa y la vamos a leer con toda reverencia. Y, y la leemos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y cuando yo leía esta palabra, mis hermanos, mis hermanas, no estoy diciendo que Dosmond era Jesucristo, pero lo podía como comparar como ese Jesucristo que cuando él quería esa guerra, eh, se llamaba una vez más uh, la, la guerra de Okinawa. Era una montaña y tienen que subir a esa montaña y rescatar soldados o, re o, tom o tomar esa montaña para que ellos pudieran avanzar. Pero eh, cuando el grupo de Desmontos subió subió, eh, comenzaron a batallar y él comenzó a, a rescatar a sus compañeros de esta montaña. Y él lo rescataba, lo rescataba, pero algo, imp algo impresionante que me impactaba que decía, señor, uno más, uno más uno más. Y, y es así que cuando él los bajaba de esa montaña con las, con las caullas, con no sé cómo tú lo llamaras en tu país, con las cuerdas, eh, sus manos estaban apoyadas y estaba cansado, pero él decía uno más y uno más. Y esta palabra es algo parecido, él, porque el, uh, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido es así que Jesucristo ha venido a salvarnos a cada uno de nosotros. No sé de qué te sacó, de la prostitución, del alcohol, de no sé de qué te sacó, pero a mí me sacó del alcohol, me sacó de muchas cosas del mundo. Le doy gloria a Dios porque yo sé que Él dijo uno más y ese uno más fui yo. Hace dos mil años Él pagó un precio y dijo uno más y ese, y ese uno más fui yo. También es uno más. Hoy en día eres tú, es tu amigo, tu vecino, tu esposo, tu esposa, tus hijos que estamos orando, que estamos clamando, le estamos diciendo al Señor, estamos huyendo en, en, en, esa, en esa batalla, en ese campo de batalla, diciendo, orando, diciendo al Señor, uno más por mi esposo, uno más por mi esposa, uno más por mis hijos, uno más por mis familiares. Y es por eso que el Señor te invita a que oremos, a que seamos como esos desmontados, de que realmente luchemos, subamos esa montaña y bajamos. Trabajemos esas almas, eh, no importa si al comienzo se burlaban, porque al comienzo se burlaban de Él, así lo hacían con Jesucristo, pero al final ellos agradecieron y le dieron su Biblia y dijeron, mira, por esa, por esa Biblia fuimos salvos, por, ese, por lo que tú mostraste ante nosotros, eh, nos hiciste seguir y darnos como esa oportunidad de seguir y de devolvernos a nuestras casas, y así el Señor lo que quiere hacer, darnos esa oportunidad de seguir y darnos esa vida eterna, porque algo maravilloso, mira lo que dice en 2 Timoteo 1.9, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, escucha esto, sino por su propia determinación y gracia, no concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Mira que Dios ya sabía lo que, estaba, lo que iba a pasar y dio a su Hijo. Y así fue Desmond Él ya sabía lo que iba a pasar en esa guerra mundial y lo que iba a pasar en Okinawa. Que iba a haber un momento duro, un momento de violencia, un momento de que muchos de sus compañeros iban a estar muertos, otros vivos. Pero algo muy importante es que Él se atrevió con su Biblia a subir a esa montaña y bajar a sus compañeros. Y es así que Jesús, en cada uno, con, con cada uno de nosotros, Él está subiendo a esa montaña y le está diciendo, Padre, uno más, uno más. Espera, no, todavía no vayas a la tierra, por favor. Uno más, uno más. Y es así lo que hizo Desmond. Salvó aproximadamente unos 77 compañeros. Y le damos la gloria y la honra al Señor. Y ya para terminar esta hermosa palabra, Romanos 10.10 en la nueva versión internacional porque con el corazón se cree para ser justificado pero con la boca se confiesa para ser salvo. Mira que mucho, muchas veces decimos cosas con nuestros labios, con nuestra boca que mm, mm, no son buenas ante para hacer un buen testimonio. Necesitamos que con nuestros labios digamos cosas buenas como lo hizo Desmond II. Él sabía que con su, con su Biblia con su testimonio y con orarle al Señor, lo iba a respaldar. Él subió esa su montaña, bajó muchos soldados, es lo que espera el Señor con cada uno de nosotros. Así que te invito a que oremos. Padre celestial, Padre de la gloria, en este momento te damos gracias, te damos gloria y honra Señor, porque en un momento muchas personas oraron por nosotros y fuimos rescatados, subieron a esa montaña y bajaron con nosotros, amado Señor. Ahora te pido, Señor, que nosotros nos dé eh, nos las fortalezas, Señor, para poder orar, poder tener esa comunión, tener esa fortaleza y ese poder, amado Señor, que tú nos has dado, de subir a esa montaña y decir, Señor, hemos bajado más de lo que tú hayas pensado, amado Señor. Te damos gracias, te damos gloria y honra en el nombre poderoso de Jesús. Mi hermano, mi hermana, si has visto este video, te invito a que lo compartas y... Proclame las buenas nuevas de Reino de los Cielos. Así te invito que le des esa gloria y esa honra, porque estamos en la gloria para hablar de Dios. Y nos veremos en el próximo video con las buenas nuevas de Reino de los Cielos. Bendiciones.